Pues bueno, bienvenidos a PASI, ya estamos aquí terminando el examen de selectividad de la opción A 2012 de junio y bueno, vamos al tercer ejercicio que es más sencillito, ya sabéis, matrices. En este ejercicio lo que nos piden es que busquemos el valor de K para que no exista eh, inversa de A, es decir, A menos 1. ¿Vale? Nosotros tenemos que buscar valores de K para que no exista la inversa. Y nos dice que justifiquemos nuestra respuesta. Y eso siempre suele ser uno de los problemas que nosotros, los estudiantes, pues tenemos. Porque nosotros hacemos las cosas, pero claro, como no le encontramos un sentido, pues no sabemos justificar la respuesta. Así que vamos a primero ver qué es lo que tenemos que hacer para hacer que no exista inverso. Nosotros sabemos que la inversa es igual al adjunto de la matriz transpuesta partido el determinante, ¿vale? Entonces, ¿cuándo no puede o sea, ¿cuándo puede pasar que la inversa no exista? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función que es 1 partido x, nosotros sabemos que 1 partido 0 no existe, porque no es un número. 1 partido 0 no es un número. Por tanto, si nosotros tenemos el adjunto de la matriz transpuesta partido 0 pues no existe. Entonces, fijaos, lo que tenemos que hacer es que este determinante pues sea igual a cero. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo justificaríamos nuestra respuesta? Pues, no existe porque nosotros buscamos que, para que no haya inversa, el determinante de A sea cero. Pues entonces vamos a calcular el determinante de A. determinante de A, pues va a ser 0, 0, 1, 2, 1, 2 y 1K, 1. Y esto pues, eh, la primera, la diagonal principal, 0, voy a poner un poquito más centrado para que se vea lo mejor, 0 por 2K, o sea, más 2K, más 0, menos 1, más 0, más 0. Entonces tenemos 2K más 1 y hemos dicho que el determinante tiene que ser 0. Pues esto lo igualamos a 0 y entonces tenemos 2K igual a 1 entonces K va a ser un medio Tenemos los valores de K, un medio para que no existe inversa, ¿cómo lo justificamos? Pues eh, para K igual a un medio no existe inversa ya que la inversa es igual al adjunto de la respuesta partido el determinante y si K es igual a un medio, el determinante es igual a cero y el, un, co un cociente, o sea un, un dividendo partido cero pues no existe, entonces la inversa no va a existir ¿vale? Entonces con bueno, esto voy a terminar el apartado A. Ya veis que es muy facilito y no hemos tardado ni 5 minutos en resolverlo. Y ahora vamos con el apartado B. Pues bueno, vamos a resolver el apartado B, que nos dice que para K igual a 0 resolvamos esta ecuación matricial. Pues bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a multiplicar por la inversa, ¿vale? Entonces tenemos aquí X más Y. Por la inversa, se nos quedan ahí. Y, y esto es igual a por la inversa ¿vale? seguimos X por Y tenemos X más Y por Y pues Y, y esto va a ser igual a la transpuesta por la inversa entonces esto lo la Y la vamos a pasar la matriz de identidad vamos a pasar testando la respuesta por la inversa menos Y y ahí tenemos X pues vamos a hacer todos los cálculos para hallar la matriz X, ¿vale? Lo primero que nos encontramos, la transpuesta. Pues nosotros sabemos que la transpuesta va a ser igual a 0, 0, 1, eh, 2, 1, 2. Y 1K1, como K vale 0, 1, 0, 1. ¿Vale? Tenemos la transpuesta. Ahora nos piden calcular la inversa, entonces tenemos que hacer el junto de la transpuesta, ¿vale? La junto de la transpuesta, pues sería, poner por aquí, pues bueno, aquí hemos calculado la matriz adjunta de la transpuesta, vosotros ya tenéis que saber cómo calcularla, hemos sacado el determinante que es menos 1, y aquí hemos calculado pues ya la inversa de esa matriz. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer aquí, pues va a ser multiplicar la transpuesta por la inversa y restárselo a la identidad pues vamos a ello entonces aquí tenemos nosotros nuestro producto ya calculado y se lo restamos a la identidad nosotros sabéis que la identidad solo tiene eh, unos en la diagonal principal y el resto es 0 entonces vamos a restar por esa diagonal principal en, eh, por 1 o sea que 1 uno menos 1 uno, 0 y aquí 2 menos 4 0, 0, menos 2 0, 2, menos 4 y aquí entonces tenemos calculado nuestra X. Nuestra matriz X pues será igual a 0, 2, menos 4, 0, 0, menos 2 y 0, 2, menos 4. ¿Vale? Pues espero que haya quedado claro, hayáis entendido sobre todo el apartado A, justificar la respuesta que es importante. Y si tenéis alguna duda pues ya sabéis que estamos en Twitter, en Facebook, en Youtube y incluso en el foro que podéis preguntar todo lo que queráis. ¿Vale? Pues bueno, pase, aprendéis, y comparte. ¡Chao!